soy Emilia Matallana y os voy a presentar la lección 4.4, dedicada a la levadura Saccharomyces cerevisiae como modelo de estudios en biología molecular. La levadura Saccharomyces cerevisiae ha sido usada por las comunidades humanas desde la más remota antigüedad para el uso en la transformación de distintas materias primas en alimentos como el pan, el vino o la cerveza, característica que le otorga la calificación de gras, que significa generalmente reconocida como segura. Fue a mitad del siglo XIX cuando Louis Pasteur describió a este microorganismo como el responsable metabólico de la transformación de los azúcares presentes en el mosto de uva en el etanol presente en el vino, proceso en el que también se produce dióxido de carbono y que recibe el nombre de fermentación alcohólica. La levadura Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo que se divide por gemación, pero a diferencia de otros microorganismos, como las bacterias, eh, presenta células de tipo eucariótico y eh, se coloca evolutivamente en el reino de los hongos, próximo a los eucariotas superiores, lo que justifica su utilidad como modelo para este tipo de organismos. Son muchas las ventajas del modelo de Saccharomyces cerevisiae eh, con estos fines. En primer lugar, su unicelularidad, con la posibilidad de desarrollar un ciclo de vida aplodiploide en el que es posible mantener estables ambas formas e intercambiarlas a través de la conjugación sexual. Esta característica supone una enorme facilidad de cultivo en medios con escasos requerimientos nutricionales y con tiempos de generación muy cortos. Quizá la característica más importante es el poseer un genoma pequeño con solamente 16 cromosomas que suman un total de 12 megapares de bases y contiene 6.200 genes. Es el primer genoma eucariótico secuenciado en 1997 y el más ampliamente estudiado tanto estructural como funcionalmente. En la actualidad, toda la información sobre este genoma está recogida en bases de datos extraordinariamente extensas que recogen toda la información. Además del conocimiento de su genoma, se han desarrollado multitud de herramientas genéticas y genómicas que permiten abordar todo tipo de estudios de la biología celular de Saccharomyces cerevisiae, como muestra la amplia diversidad de publicaciones de la figura y otras muchas. Todo este desarrollo metodológico, acompañado de la extraordinaria facilidad de manipulación genética y de eh, cultivo de la levadura, ha llevado a su elección para proyectos muy importantes como la construcción del primer eucariota sintético en el proyecto Synthetic Yeast y también su elección como organismo intermediario para la construcción de los primeros cromosomas procarióticos sintéticos en la construcción de bacterias parcialmente artificiales. A lo largo de los años se han acumulado muchas informaciones sobre la, biología celular, sobre la biología celular de Saccharomyces cerevisiae recopiladas en muchas bases de datos. Esta hace referencia al proyecto de delección del genoma de Saccharomyces en la que se han deleccionado todos los genes, cada uno de los genes de su genoma y se ha estudiado su fenotipo. Los fenotipos se recogen en la base de datos y eso permite correlacionar genes concretos con funciones concretas con extraordinaria facilidad. También se dispone de datos sobre proteínas y sobre, eh, sobre estudios globales. En primer lugar, los estudios sobre proteínas de Saccharomyces cerevisiae se recogen en la base de datos Uniprot, en la que la información ha llevado a proponer que se podría obtener el proteoma completo de la levadura en tan solo una hora acompañado de las técnicas analíticas adecuadas. La base de datos GisMine recopila información a distintos niveles genómico, fenotípico, proteómico y permite integrar datos a distintos niveles de organización. Existe también ya una base de datos metabolómicos en la que se recogen información en condiciones de laboratorio y también en condiciones industriales y no sólo de metabolitos sino también de enzimas y transportadores. La base de datos de datos interactómicos pretende describir todas las interacciones físicas y funcionales a nivel de interacción proteína-proteína, DNA-proteína y también RNA-proteína. Y finalmente, la base de datos GIS-GFP recopila información sobre la localización subcelular de todas las proteínas de Saccharomyces cerevisiae conseguida mediante la construcción de fusiones génicas de todos y cada uno de sus genes con el gen de la proteína verde fluorescente, lo que permite obtener imágenes de microscopía de fluorescencia que nos muestran la localización subcelular de todas las proteínas. Con todo esto, la historia de Saccharomyces cerevisiae como modelo eucariótico es ya muy amplia, desde la prometedora propuesta inicial de Wotsten y Fink en 1988 hasta la actual propuesta de Saccharomyces cerevisiae como el modelo eucariótico con mayor eh, proyección hacia el futuro y mayor potencialidad de uso. Espero que esta presentación del modelo eucariótico Saccharomyces cerevisiae os haya aportado información relevante en biología molecular.